Vino a España, hay 18 hasta ocho meses, en Adoro Galicia. Es una honra para mí acompañarte hoy en nombre del Foro Galego de Inmigración, para el perro, a las redes de refugiadas y refugiados y al patronato Concepción Arenal. Bienvenidos, Hoy son un buen día. Chauve. Buen día. Buen día para reflexionar, buen día para meditar, no solo sobre, no sobre los problemas a los que se enfrentan millones de personas, personas refugiadas en la actualidad, ¿eh? sino sobre nuestra propia actitud ante las crisis y las emergencias humanitarias. Los refugiados son personas de carne y osos, hombres y mujeres, niños y niñas, familias como anosa la de las familias que perderon a su casa o su sea, presente en muchos casos, o sea, su o futuro. El día, damos la bienvenida a todas las personas que se acompañan en esta conmemoración del Día Mundial de las Refugiadas y e Refugiados. Agradecemos al Foro Galego de Inmigración ferroterra a las redes de las Refugiadas y e Refugiados y e al Patronato Concepción Arenal. Estas tres organizaciones van un trabajo maravilloso ayudando a los refugiados y e refugiadas que no optan por ser refugiados pero tuvieron a su agenda. Ocho pasables, tienen que indica mañana, no se puede pasar. Comenzamos a conmemoración de Día Internacional de los Refugiados con lectura de un importante manifesto. Expoitemos a Susana Alanit, nuevo galego de inmigración por a través de refugiados y refugiados, y a Paz Lorento. Patronato Concepción Arabica. Mientras escuchamos, de fondo, la magistral presentación de violinistas, violinista Estrela Gómez, con tema Oudar Homeo Corazón, de Fito Paz. Motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, a Red de Galera de Apoyo a Personas Refugiadas, nos sumamos a distintas organizaciones y e colectivos sociales de todo Estado para denunciar la difícil situación que viven millones de personas refugiadas en el mundo las causas que les obligan a dejar o afogar, que son multas, El robo de países enriquecidos como España, de sus riquezas y recursos naturales. El negocio de las guerras. No olvidemos que España vende armas, vende armas, violencia generalizada, cambio climático, persecución por motivos religiosos o políticos, por género o por orientación sexual, todas en graves violaciones de los derechos humanos. La experiencia de la pandemia está a su por un punto de aparte en nuestras vidas y una percepción diferente de la realidad. Solidarizámonos con todas las personas que tienen sufrido de preto y con todas aquellas que fallecieron. Si algo sabemos es que este virus no conoce fronteras, pero que sin duda tiene efectos más graves en personas en situación de vulnerabilidad. No caso las personas desplazadas, migrantes, solicitantes de asilo e, o refugiadas. Ay, sí. A dificultad de acceder a los derechos de asilo. Ay, perdón. En el caso de las personas desplazadas, migrantes, solicitantes de asilo y e aún refugiadas, a dificultades de acceder a los derechos básicos y e a una vida digna. Súmase o confinamiento en lugares y e condiciones que no garanten la prevención y e asistencia médica necesaria para afrontar la pandemia. Vivimos tiempos en que somos más conscientes que nunca de la necesidad de refugio ante el COVID-19. Para quien tiene, para quien está longe de su hogar, falamos la necesidad de atopar un doble refugio. El coronavirus tiene una expansión global, por lo que a respuesta también debe serlo. Esto implica el compromiso de apoyo a países que carecen de medios suficientes de prevención y e respuesta, especialmente los que están acogiendo a un mayor número de personas refugiadas. No podemos permitir que los derechos de las personas migrantes y refugiadas sigan viéndose vulnerados. Reflexionemos también por qué estos países se encuentran en esta situación. Por todo anterior, denunciamos la externalización de fronteras, que se haga negocio con ellas para las industrias de armamento y e seguridad, que se financie a terceros países para que actúan como porteros de la Unión Europea, sin importar la brutalidades con que actúen. Avergóñanos una Unión Europea acusada por la Corte Penal Internacional en La Haya de crímenes de lesa humanidad por la suya política de refugio una Europa que mira cara a otro lado ante la tragedia insoportable del Mediterráneo. Morreron ya 44.764 personas, ainda que sabemos que son muchas más las víctimas directas de estas políticas. Denunciamos que se trate de abandonar, de ter y criminalizar a que no el derecho a migrar y a tratar de construir una vida digna, en particular Denunciamos las revoluciones en gente, de muchos los que consiguen atravesar las fronteras, que les negan derechos reconocidos en la nuestra legislación como a posibilidades de solicitar asilo, asistencia jurídica y e a protección a menores y víctimas de trata, entre otros. Exigimos que se cumpla la legalidad europea e internacional, y habilitar vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriscar a su vida en peligrosas rutas, prestando especial atención a violencia sexual y de género, ejercida sobre menores y personas con discapacidades. Exigimos un nuevo Pacto Europeo para Migración o Asilo basado en la responsabilidad compartida de todos los Estados miembros. No que se garante una acogida baseada en el respeto a los derechos humanos, habilitando los orzamentos y recursos que se requieren os actuales desafíos. Exigimos que, ha... que haya un compromiso por parte del conjunto de los actores políticos, económicos y sociales en contra de bulos, mensajes xenófobos o discriminatorios para la población migrante y refugiada. Al mismo tiempo, Reivindicamos un discurso público positivo sobre la migración, que pone en balón a contribuciones, capacidades personales, culturales, sociales e económicas que las personas migrantes achegan a, a sociedades, basado en datos e evidencias. Exigimos que los derechos de las personas migrantes y e refugiadas no queden congelados en un momento de pandemia, por lo que instamos al Gobierno a que ponga fin a la situación que se da en las Islas Canarias acelerando los traslados a península, especialmente las personas más vulnerables. Exigimos al Estado español en el contexto actual de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 que pone en marcha de manera ausente un proceso de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular y solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de su solicitud. Es fundamental dar continuidad a igualdad y de acceso en no discriminación la atención de tratamientos sanitarios, en que no se pueda comprometer o derecho a vida bajo ninguna circunstancia. Existimos garantías de acceso a trabajo digno, y e garantía de acceso inmediato a ingreso mínimo vital para los grupos más vulnerables, o ingreso mínimo vital debe de asegurar que cubre a las víctimas de trata, solicitantes de asilo. En general, a familias de personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Por, su, por último, exigimos a todos los políticos que cumplan con su obligación de velar por las personas y defendan los derechos inviolables. Deben multiplicar los esfuerzos y e recursos para que desaparezcan las causas que obligan a las personas a fugir de sus países. Es necesaria una resolución dialogada y e efectiva de los conflictos en curso. Prohibiendo la venta de armas a países que violan los derechos humanos. Pusiese a una actuación decidida real a favor de la democracia y acabar con la pobreza y e las grandes desigualdades sociales del mundo. Co Ninguna persona es ilegal. convidar a todas las personas a participar en la redacción del libro de apoyo dos refugiados en libro pueden expresar sus ideas propuestas, pensamientos sobre la realidad de los refugiados por ejemplo ¿qué entiendes por ser refugiado? a tu participa, participación no libro es muy importante puede ser durante este acto puede escribir uno a uno en libro a continuación, con nuestro amigo Brahim Ben Kassem partirá con nosotros. Estudiante en la primera etapa de mi vida y ahora estoy en una etapa de trabajador para ganarme la vida. Soy refugiado, vengo del sur de Marruecos. Mi cultura y mi idioma materno es bereber. Llevo casi tres años aquí en España, en Ferrol. No tengo la sensación de héroe, pero sí que es verdad que en estos últimos tres años luché mucho por mi vida para ser una persona mejor y para tener un futuro mejor en otro país y también para ayudar a mi familia sigo vivo de milagro después de, del viaje del viaje más largo y más duro de mi vida fue un viaje muy muy duro 11 días con varias paradas en diferentes sitios me acuerdo España pensé que estoy a salvo y que todo está resuelto y no, y acabé mi aventura, pero no era el comienzo en este viaje. Me quedé con, con un momento como recuerdo que era, que era el momento que llegué a, a la estación de Bolsos de Coruña de, de Madrid, perdón, y perdí el contacto total con mi familia. Y en este momento mis, mis familiares no sabían si sigo vivo o estoy muerto. Pero afor, afun, afortunadamente veo a una mujer que llevaba velo porque de aquella no hablaba nada castellano, menos gallego. Y pensé que esta mujer eh, me puede ayudar. Y fue así. quien me ayudó y me orientó? Gracias a esta mujer, estoy hoy aquí. Fue un viaje en búsqueda de un futuro mejor, en otro país que no es mío. Con una cultura y un idioma diferente. Pero por encima de todas las cosas, amo la vida y me gustaría seguir luchando hasta el último momento de mi vida. Esa es mi historia, aunque no fue fácil, pero me siento muy muy afortunado por haberme salvado. ...y por haber llegado hasta aquí y estar hoy aquí. Pero desgraciadamente hay una cantidad de personas que mueren, que mueren intentando cruzar el Mediterráneo. Lástima que, no le damos, lástima que no le demos importancia a eso. Yo intento y me gusta siempre ayudar a las personas que, que vienen de otros países... ...porque soy, yo, soy uno de ellos y sé cómo se sienten estas personas... Ese perfectamente el dolor que se sienten para dejar su país. Para mí es terrible lo que está pasando todos los días en el Mediterráneo. Eh, yo pienso que el problema de la migración de África es un problema de toda la humanidad. Y también me gustaría dar un mensaje, enviar un mensaje para todas las personas que deciden irse a otro país para mejorar su futuro. El futuro que tendremos será el que seamos capaces de lograr. Por eso deberíamos hacer un esfuerzo para integrarnos en la sociedad. Porque los individuos dependemos de la sociedad. Y es la que nos permite mejorar, y enriquecer permanente nuestra vida. Y también, también me gustaría agradecerles infinitamente a mucha gente por todo lo que hicieron por mí en estos últimos tres años y por el apoyo que me dieron y sobre todo por la paciencia que han tenido conmigo muchas gracias, un abrazo Bravo, Prail una historia muy sentida y nos cuenta la experiencia de millones millones de personas en el mundo recuerda Ah, lipo, ya, ya. Ahora vamos a prestar mucha atención para que el amigo Juan Chiti nos ayude a comprender un poco mejor la realidad jurídica a que se enfrenta una persona refugiada. refugiada. Buenos días. El derecho a la vida o a la libertad ha sido muchas veces vulnerado en base a supuestos actos soberanos en pro de algunos países. Hay más de 20 millones de refugiados en el mundo, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La definición de un refugiado, de acuerdo a ACNUR, dice, los refugiados son personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que su vida y sus libertades corren riesgo. Por lo tanto, podríamos considerar como refugiados a todas las personas que están fuera de su país y no pueden o quieren acogerse a su protección, a la protección de su país de origen, por temores fundados en ser perseguidos por causas como raza, religión, opiniones políticas, nacionalidad o pertenencia a cierto grupo social. ¿Quién puede solicitar la condición de refugiado el día de hoy? Los civiles que se ven obligados a huir de su país a causa de conflictos activos como la guerra de Siria o el conflicto de Irak en Oriente Medio, son ejemplos. u otros conflictos activos en África como en Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, etc. Además, existen casos individuales de personas que demuestran estar siendo perseguidos en su país de origen por distintas causas, como puede ser su orientación sexual, la violencia de género u otro tipo de persecuciones. Las bases legales para la protección de refugiados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París y que recoge entre sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. En su artículo 14 reza... En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a sus propósitos y principios de las Naciones Unidas. Debido a la falta de consenso internacional que existía en 1948 sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado... tratado internacional obligatorio por los estados firmantes y se limitó a una declaración que fue tomada como un ideal orientativo para la humanidad tres décadas después se alcanzó un consenso internacional suficiente para establecer la obligatoriedad para los estados de proteger los derechos humanos al entrar en vigor los pactos internacionales de derechos humanos que junto con sus protocolos opcionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos comprende en lo que se ha denominado como Carta Internacional de Derechos Humanos, entrada en vigor el 3 de enero de 1976. El derecho internacional de los refugiados forma parte de un mosaico más amplio que comprende el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional. las sandalias en la playa de un mar, pusiste tu esperanza y sentado, paciente, entregaste tu plata. Navegaste en la noche sin pronunciar palabra. Pero el mar no está en calma y la travesía es larga. La luna ya no alumbra. Las costas anheladas heladas y la lancha zozobra. Se oyen gritos de alarma. Hay un barco a lo lejos que recoge la balsa llevándola hasta el puerto. Se abre una gran sala. Sin libertad, en silencio. Pasarás, regresarás a tu casa. Volviéndolo a intentar cuando amanezca mañana, ahora solo dos palabras del comienzo los que ocupan lo que nos ocupa es la poca sensibilidad sobre las migraciones que es un hecho que sufrimos muchas personas de lo que salen las noticias diarias, nuestros políticos tienen conocimiento no solo en las personas que entran luchando por su vida, sino por las costas de una patera. ¿Cómo será su situación en su país para lanzarse al riesgo de perder la vida? Cuando la travesía en patera es trágica, muchos bien, pueden venir en estado de shock. Casos como el de un chico que quería ser futbolista y la hélice de la patera le destrozó una pierna o la de un padre que tuvo que decidir entre salvar a su mujer o a su bebé de morir ahogado en el mar. Se quedó con el bebé. Son testimonios de los que pisan tierra y han visto ya vidas tiradas por la borda de la patera, dejadas atrás, sedientas, agotadas físicamente, niñas abusadas, traficadas en trata y compañeros estafados por las mafias. La guerra es la principal causa de estas personas que escapan de su país, también el espolio al que están sometidos. Otra de la causa del éxodo es el cambio climático. Imaginar no poder mantener a tus hijos a resguardo. Poder alimentarlos adecuadamente. Esta es la realidad que viven y tienen que enfrentar después de haber tenido que huir de la guerra. Estas personas que tienen tantas dificultades para sobrevivir en los refugios. Más personas en el limbo. Las solicitudes de asilo pendientes de resolución siguen aumentando considerablemente. Muchas más pendientes de una respuesta sin contar a aquellas que sufren las largas esperas hasta dos años formalizar su petición. Son miles de personas que entre niños jóvenes y embarazadas murieron tratando de alcanzar las costas. Sigue siendo una tragedia inadmisible y evitable si se habitan más vías legales y seguras, responsabilizando a la Unión Europea y a los países que conforman dictando leyes que atentan contra los derechos de las personas. Y la verdad lo voy a dejar aquí porque está lloviendo, hace mucho frío y muchas gracias por la asistencia a todos. Queremos convidar a todas las personas que nos acompañan a participar en un círculo de silencio en memoria de todos aquellos que ya no están entre nos. Mientras gozamos del tema musical Ravel Pavana para una infanta defunta con violinista Estrela Gómez.